¡Bienvenidos, estilócratas! Ante el rotundo triunfo en la taquilla, Joker, película dirigida por Todd Phillips y estelarizada por Joaquin Phoenix, se ha convertido en todo un éxito mundial y en un nuevo ícono de la cultura popular. ¿A qué se debe? ¿A la historia? ¿A la brillante actuación del actor? No, fue gracias a ese llamativo traje rojo. ¿Has pensado alguna vez en vestirte como un maníaco homicida que salió del psiquiátrico? Muchos pensaron que eso no es posible, pero Joker lo hizo. Ahora, todo el mundo quiere vestirse como el príncipe payaso del crimen. Cuando las primeras imágenes promocionales de la película fueron liberadas, se reveló que el Joker no llevaría el clásico traje púrpura, sino uno rojo. Esto ocasionó discusiones e inconformidades entre los fans. Una vez que la película se estrenó, todo cesó. Todo el mundo amó ese traje rojo. Dejando de lado si la película es una brillante puesta en escena del ya gastado género de superhéroes o si es una película sobrevalorada, con toques casi intelectuales y que vive gracias a los éxitos de Scorsese, Joker sin duda brilla por muchos aspectos, desde la fotografía, la producción de escenarios y sobre todo el vestuario. Así es, estimados estilócratas, Aquel hermoso traje rojo cereza, sutil y a la moda de finales de los ochentas, cautivó al público. No se puede ignorar a aquella chaqueta perfectamente ajustada al cinto y con unas excelentes solapas al hombro que modifican la figura del demacrado personal. Este atuendo es un acierto total de la película. Un buen trabajo del diseñador de vestuario Mark Bridge. Un traje que ha llamado la atención de muchos y ha impuesto una moda por el uso de trajes de cortes impecables, de colores brillantes y vintage. Un buen traje siempre lucirá bien, y cualquiera sabe eso. Por eso la película es un éxito. Esta moda Joker revitaliza el uso de los trajes brillantes y vintage. ¿Te gustaría ser partícipe de esta moda? Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de moda en Instagram y Facebook. Hasta la próxima, estilócratas.